¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir un masito lock con Nebula. De seguro ahorita te debes estar preguntando, tío ¿qué cosa es un mazo lock? Bueno, un mazo lock es una forma de estrategia que tiene un mazo que mediante las habilidades de sus cartas puede bloquearte algunas ubicaciones haciendo que el enemigo no pueda jugar en ellas y por tanto haciendo que tú ganes en esas ubicaciones. Y así como hay cartas que bloquean directamente esas ubicaciones También van a haber cartas que van a soportear a esas cartas que bloquean ubicaciones Dándole más poder a esas ubicaciones bloqueadas Para que así puedas asegurarte en poder ganar dichas ubicaciones Muchachos, y aquí entramos a la sección de reemplazos Y déjenme decirles que todas estas cartas que se encuentran acá Cumplen una función bastante específica La carta que yo veo que se puede reemplazar aquí vendría a ser Lizard Esta cartita de acá últimamente ha sido nerfeada, ¿verdad? Y seguramente muchos de ustedes habrá perdido personas que las quieran sustituir y poner otra cartita en su lugar acá la carta que yo te puedo recomendar para que pongas a lizard que tiene prácticamente o podría tener los mismos stats vendría a ser Starlord. esta cartita de acá podría jugarla con nebula verdad tiene una muy buena sinergia ya que el oponente generalmente va a jugar donde, donde está nebula entonces ahí puede jugar Starlord. y lo vuelves un 2-5 también sin la penalidad justamente que podría tener lizard verdad la otra carta que digamos que es más cara pero que también es muy eficiente vendría a ser Jeff ¿Por qué? Porque esta carta de acá al tú estar utilizando cartas como Profesor X por ejemplo Jeff podría entrar en esa ubicación como también podría entrar en la ubicación inundada de tormenta Entonces ahí nomás tú ya tienes dos alternativas por las cuales podrías reemplazar a Lizard Hay otras cosas por ahí que podrías utilizar como de repente un Sentinel para estar jugando a tempo De repente si por ahí no te tocan cartas eh, bajitas y tienes un Sentinel por ahí pero esas dos cartitas al menos para mí Que te acabo de decir son las más recomendadas Para hacer un reemplazo dentro de este mazo Y antes de comenzar con la explicación muchachos Hay que dar los créditos y el agradecimiento Respectivo al streamer Boe Himda Quien es de México y la verdad Se ha traído un masito bastante bonito acá Que tiene muy buenas sinergias Ya lo voy a pasar a explicar pero la verdad Muchas gracias Boe, lo pueden encontrar también En la plataforma morada a él ahí haciendo sus streams Y aquí comenzamos muchachos con la explicación De este masito hablando de Nebula Esta cartita acaba va a tener un factor psicológico Lógico muy fuerte ante el oponente Haciendo que esté jugando en la ubicación donde se encuentra Nebula, si la robas al inicio Del, del turno, no, en el primer turno Genial, es un turno bastante fuerte el Que vas a tener porque vas a obligar al oponente a que juegue En su ubicación, muchas veces juegas A Nebula en alguna ubicación que todavía No se ha develado, muchas veces se juega a la derecha O se juega al medio Por ahí de repente para hacerlo dudar al oponente Si es que debería o no lanzar una carta ahí Porque puede ser que salga alguna ubicación también Que sea muy incómoda de poder Jugar cartas ahí, y aquí Nebula Va a sinergiar bastante bien con cartas como Tormenta o Profesor X también que son Cartas que suelen bloquear ubicaciones Y Nebula estando ahí pues por unos turnitos Que no se esté jugando nada en ese lugar Va a ganar un poco de bosteo, no creo que Lo ideal es que gane más o menos hasta más 4 de poder adicional y con eso Te podría dar incluso la victoria por diferencia De poder si es que hay cartas enemigas Jugadas ahí también, luego nos vamos con Cero, esta cartita de acá también es muy Importante en este mazo porque va a cumplir Varias funciones, entre ellas O bien Silenciar a Titania o bien silenciar a Lizar o bien silenciar a Tuma o bien silenciar a Destroyer o sea tienes acá cuatro cartas con las cuales Cero podría jugar incluso puede ser muy cómodo ya que Cero, al tener coste 1 es muy flexible en los turnos en donde podría jugar incluso para silenciarlo a Tuma o silenciar a Destroyer también es muy interesante todo lo que se puede hacer alrededor de Cero y esta es una de las cartas más vitales también que están y que tiene este masito y ahora hablemos de Titania muchachos una cartita de coste 1 que idealmente por su gran poder se debería jugar silenciada con Cero, pero si no también podría cumplir la función de estar bloqueando alguna ubicación del lado del oponente eso también sería muy interesante si quieren ver un poco más de eso ahí tengo un video en youtube también que se llama cómo jugar a titania desde lo más básico y que tengo pues un simulador ahí de, de partida donde estoy pues este poniendo diferentes tipos de contextos y situaciones donde podría ser la mejor manera de jugar titania y aprovechar bastante su habilidad y ahora aquí muchachos hablemos de dar débil, dar débil es una carta muy importante porque se encuentra profesor en nuestro mapa ¿verdad? Dar débil acá lo que va a hacer es darte la visibilidad de lo que va a jugar tu oponente en el turno 5 y si tienes a profesor en la mano puedes lanzarlo en la ubicación donde te sea más conveniente para bloquear esa ubicación y solamente centrarte en las otras dos para tratar de ganar una de ellas y así ganar la partida. También dar débil podría sinergiar con Cosmo ¿verdad? Porque si tú tienes la prioridad y el oponente está jugando cartas que tengan efecto de revelarse tú con Cosmo podría simplemente cortarle ese efecto ¿no? Negándoles el efecto de que se active su efecto de revelarse y tratar de ganar una ventaja en la partida en ese momento. Y ahora muchachos nos vamos con una de las cartas de coste 2 por excelencia que vendría a ser Armor. Esta cartita de acá no solamente te sirve para conteriar mazos de destrucción que ahora últimamente se está viendo bastante en este metajuego, sino también para poder proteger cartas de coste 1 que tienes aquí en general pero además también va a ayudar a proteger a tu Atuma a evitar que se pueda morir. De ahí más adelante vamos a hablar de eso cuando hablemos de Atuma pero Armor acá tiene muy buenas sinergias inclusive también puede evitar que la cartas que van a ser destruidas por destroyer sean justamente destruidas porque armor acá protege todas las cartas importantes para ti lanzas a destroyer en otro lado destroyer pues va a destruir todo lo que hay ahí pero lo que esté al menos protegido por armor no va a poder hacerle nada Ahora nos vamos con Lizar, muchachos, esta cartita que es muy accesible, todo el mundo la tiene, pero pues ha sido un poquito nerfeada, de todas maneras esta carta es muy buena, así es que la silencias con cero más que todo, esta carta al tener un coste bajo y tener un gran poder también hace que puedas jugarla de forma flexible en ubicaciones como la inundación de tormenta o puedes jugarla en otras ubicaciones, incluso si te llenan la ubicación y esta carta está silenciada, pues no hay problema, mantiene unos muy buenos stats, un muy buen poder ahí, una muy buena carta, pero como ya les comenté, los reemplazos se encuentran casi al inicio de vídeo y ahora vamos con una de las cartas lock de este macito que vendría a ser tormenta o storm, esta cartita de acá muchachos va a ayudar a que tomes alguna ubicación donde el oponente no quiera jugar tal vez por ahí porque a veces hay ubicaciones que son muy incómodas, puede ser vormir puede ser el dominio de la muerte, puede ser ubicaciones generalmente que incluso a ti no te favorezcan también te la puede salvar storm tomando esa ubicación al menos en turno 3 el oponente no juega nada y en turno 4 ya el oponente lanzará algo y para eso de repente puedes lanzar algunas cartitas ahí como titán Cero, Armor, Lizard o la misma Nebula También la puedes poner ahí con Tormenta Sabes que esa Nebula al final va a terminar siendo un 1-5 Ya que en turno 5 y turno 6 Después de que se ha bloqueado la ubicación No hay cartas que se puedan jugar ahí A menos que sea Jeff por supuesto Pero generalmente eso no sucede Y así pues Nebula va a ganar eh, Más 2, más 2, se queda en 1-5 Y son muy buenos stats Además de las demás cartas que habías lanzado En la zona o en la ubicación inundada Y ahora nos vamos con Cosmo Esta carta de acá es un counter muy fuerte Contra mazos que están jugando jugando efectos de revelarse, ¿verdad? Hay bastantes masitos, incluso los mazos de Asmat están siendo muy populares ahorita que usan Wong. Entonces acá también Cosmo va muy bien en ese aspecto, ¿no? O también los que usan Darkhawk también, te quieren tirar Rock Slide, Core por ahí de repente en turno final, también pones un Cosmo ahí, no lo dejas jugar, está muy interesante la verdad Cosmo, e inclusive con Cosmo puedes bloquear o puedes también contener masitos como Thanos con Lockjaw o puedes este, contener también mazos que estén utilizando Nebula y que estén jugando Starlord, ¿no? Los demás guardianes de galaxia y ahí también lo que va a hacer Cosmo es evitar que estas cartas se puedan activar así que todo eso lo que puede hacer Cosmo acá y encima haciendo pues una carta con efecto continuo que sea que no tenga casi forma de conteriarse a Cosmo está muy bueno. Luego aquí nos vamos con Atuma muchachos una carta de coste 4 con 10 de poder es una carta muy pero muy buena la verdad que tiene un gran poder pero acá tienes que protegerla sí o sí o tienes que desactivarla o bien la silencias con cero o bien la proteges con armor o si no pues la jugarías sola en una sola ubicación nada más lo cual es un poquito más complicado digamos porque estarías muy expuesto de repente por ahí también a que te lo elimine un Shang-Chi, por eso es que lo ideal es jugarla con armor para que esté protegida ante un Shang-Chi así no pueda eh, ser eliminada y te pueda dar un gran poder en esa ubicación, vamos ahora con Profesor X, una carta lock también que está súper buena muchachos en este masito, tanto Tormenta como Profesor X son las cartas matrices de este mazo y lo que va a ayudar mucho con Profesor X acá es a ganarte una ubicación en lo posible hacer de que no pueda jugar nada el oponente ahí durante el turno 6 y pues tú tratar de pelear el turno 6 con todo verdad acá profesor X inclusive hay ciertas ubicaciones no hay como el Project Pegasus me parece que te da más 5 de energía y te da la libertad de jugar profesor X en alguna ubicación pero ahí sí tienes que utilizar un poco más el tema de no proyectarte si el oponente no va a jugar también en esa ubicación no siempre hay un riesgo en eso pero acá quien te da la certeza de jugar correctamente a profesor X va a ser Dark Devil no el ve, el B la jugada en turno 5 y dice bueno Acá tienes que lanzar al profesor X Y si eso te funciona pues sale de maravillas Porque la verdad vas a tener una gran ventaja Cuando profesor X tome Esa ubicación y ahora vamos con Clo una de las cartas más antiguas que tiene Este juego incluso se utilizaba mucho antes En mazos de continuo e inclusive Tampoco ni siquiera se utilizaba tanto ¿eh? Pero por ahí tenía su, su uso También Clo pero la verdad que muy Poca gente está acostumbrada a jugar alrededor De Clo porque casi no se ha visto en el metajuego Sobre todo los nuevos jugadores no están acostumbrados a ver a Klo muchos no saben incluso de qué trata el poder o la habilidad de Clo, a pesar de que tiene poder bajito comparado con el coste que tiene acá, pues esos más 6 de poder que tira una ubicación adyacente a la derecha pues es bastante bueno la única debilidad que tiene Clo es que si lo juegas en la ubicación de la derecha... ...pues no hay otra ubicación que esté a la derecha para que le dé 6 de poder. Entonces acá tienes que tratar de jugarlo o bien a la izquierda o bien al medio de la ubicación... ...para poder, digamos, dar eh, o para que se active en todo caso su habilidad. Es muy bueno la verdad Clo acá. Acá Clo generalmente va a sinergiar con Profesor X o va a sinergiar también con Tormenta... ...¿no? Que generalmente son ubicaciones donde ya no se puede jugar... ...y ahí Clo puede tirar ese empujoncito de más 6 de poder... A Haciendo de que puedas obtener la victoria. A veces sucede que te juegan Doctor Doom también y te tiran un Doombot en la ubicación más que todo de Tormenta. En la de Profesor no pueden hacer eso, por supuesto. Pero te tiran en la ubicación de Tormenta un Doombot. Y gracias a esos más 6 de poder puedes ganarle a esos 5 puntos de poder que trae un Doombot. Y por ese puntito de diferencia ganas la partida. E inclusive te puedes llevar hasta 8 cubos. Y justo hablando de esos 8 cubos, Clo es una carta de factor sorpresa. Es una carta demasiado buena. Porque como les digo, el oponente no se lo espera generalmente. Y así. Es de que puedas ganar la partida de una manera impecable Y ahora muchachos nos vamos con Destroyer Como dicen un gran poder conlleva una gran responsabilidad Hay que tener mucho cuidado porque a pesar que tiene mucho poder Destroyer Su habilidad es totalmente destructiva Y si no has calculado bien o no has jugado bien tus cartas Puede terminar destruyéndote toda tu, todo tu tablero Y dejar a Destroyer solito Acá la idea es que tengas cartas que vayan a tratar de soportear Y aguantar la destrucción de Destroyer Como por ejemplo Armor o el mismo Cosmo también. Si tú lanzas a Cosmo en una ubicación y lanzas a Destroyer en esa ubicación donde se encuentra Cosmo, pues la habilidad de Destroyer no va a activarse, por tanto vas a tener 15 de poder sólido en esa ubicación. Inclusive un Shanshi tampoco lo puede destruir porque un Cosmo lo está protegiendo, así que eso está bastante interesante. Tienes que jugar siempre proyectándote un poquito ahí a que vas a jugar Destroyer de repente más adelante, poniendo Armor en un lugar, poniendo Cosmo en otro lugar, ya más o menos teniendo una idea de dónde vas a jugar Destroyer de repente si es que lo tienes en la mano y con ese poder que tiene Destroyer, generalmente vas a ganar la partida. Es muy interesante, como les digo, porque acá tienes varias cartitas complemento que van a ayudar a que la destrucción de Destroyer no se active o no se desate tanto o no haga tanto daño. Pero bien, muchachos, ya hemos terminado con la teoría y ahora sí comenzamos con los gameplays. Y ya pasaste todo, todo Gotos War. o cómo está yendo la cosa ahí. Ok, esto por acá, espérate, no sé si debería sacar. No, ya no, ya. Lo que sí debería hacer es sacar Titania, sacar Titania, Ojalá que no tenga Killmonger y saque un montón de Titanias, viejo. Le voy a rellenar toda la mesa de Titania, viejo. Uy, uh, encima sale así todavía. Mejor todavía. Claro, esto para acá. De ahí puedo poner un Armor, Armors y comenzar a poner Titanias a cada rato. Starlord. Pues generalmente eso no, no lleva. No lleva Killmonger. Trono Espacial. Da destroyer mejor a la derecha, ¿no? Vamos a ver qué hago. A ver, un ratito. Esto acá sí. Me va a dar otra vez. Claro, ahí está para... Si me sale a Tuma, genial. Si no, bueno. Vamos a ver. Armura acá. Va a volver a lanzar otro, otro Star Lord seguramente, ¿no? Y de ahí va a lanzar otro al medio. O sea, más o menos sé ya cómo funciona eso ya. Claro, otro Star Lord ahí. Se va a mamar. Prácticamente... Está que me empató, weón. Carajo, weón. Mmm... Y va a salir un Starlord bien mamado acá. ¿eh? Un Starlord de 8 va a salir acá a molestar. Eso, ¿cómo se lo voy a ganar? Me acabo de joder yo solo, creo, acá. A ver, este man generalmente trata de hacer esto por acá, sí. Vamos a hacer esto acá, sí. No vas a, no vas a hacer la pendejada, no, compadre, lo siento. No vas a hacer la pendeja lo siento No te va a salir Ya yeah. Esto por acá La cosa es Ya no lanzaría nada a la izquierda creo eh. Es alimentar a algún Star Lord Más que quiera jugar ahí Ah, sería ideal meter profesor. Pues es que depende. Y, y si juego un Star Lord ahí a la derecha, más seguro tengo jugarle el armor acá y proteger todo nomás. Porque si juega a la derecha el, la cosa esa pierdo automáticamente la partida. Pero también puedes tener razón, pero. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿ves? ¿Ves? ¿Ves? Ah, pero fue peor todavía porque lanzó Spider-Man. Pero espérate, puedo lanzar todavía a Destroyer a la izquierda, eh. ¿No, esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado Al final esto queda así Ahora, él puede tirar, es verdad, otro Star Lord más Pero no llega Yo tengo 28, ese man no puede llegar Aparentemente no va a llegar Va a poner muchas cartas seguramente Eso sí puede poner un Star Lord de 8, 10 O sea, puede ganarme sí o sí Sí, de que me puede ganar, me puede ganar Son 15 de poder que tiene para hacer ahí No creo que no tenga Ah, bueno, dividió su carta Genial Ah, bueno, espérate. Ya está. Perfecto. ¡Toma, perro! Ahí estamos bien, viejo. Es que acá todo destruye. Y destruir lo gana todo, viejo. Destruir lo gana todo, no siga más. ¿No? Donde la gente era. Donde habían granjeros. Eh, habían soldados y todo eso. Pero tenías que cultivar cosas, o sea las cultivabas y y en no sé una hora iban creciendo, iban sembrándose las cosas para que puedas después mandarlo a otro sitio para que los preparen después lo llevaban al mercado hacían la comida, también habían sus granjas para que hagan para que tengan las vacas los cerdos, luego eso lo convertían en comida para que los soldados puedan comer Taquera, ahí aprendías un montón de cómo funcionaba la sociedad en serio muy chévere Nice and Mercant No sé si alguno de ustedes lo ha jugado Pero muy, muy, muy genial ese jueguito Muy bonito Ya yeah. mm, Mejor jugar Lizard acá Jugar Lizard ahí Y vamos a jugar Armor de repente Para otro para la derecha tal vez Dependiendo de lo que salga mm. ¿Por qué me hace Snap este perro? Podemos jugar esto así la bóveda la estoy dejando vacía para tratar de tirarle un destroyer... Eh, perdón, una tumba de repente ahí al medio. Muy bien. Vamos a obligarlo. Ok. Está bueno, mi amigo. Podemos jugar esto acá. Podemos jugar fuerte acá, eh. Podemos jugar muy fuerte acá. Ya. Ah, miércoles. Eso sí está complicado. Ya, bien. No le des nada bueno. Gracias. Hasta ahí está genial todo. Yo llevo la prio. Tú has tirado snack, ¿verdad? ¿Tú has tirado snack? ¿Tú has tirado snack? ¿Tú has tirado snack? A ver, pues. Asume tu snack ahora. Asume tu snack. Asume tu snack. Y con concluido en turno. Eh, sí, había uno llamado Sims que era un armar ciudades. Ajá, también había eso. Vamos a ver qué va a hacer ahí. Listo. Perfecto. Aquí estamos genial viejo Para lanzar destroyer a la derecha Jeez. Tranquilitos tranquilito Y nada más acá Tranquilitos ¿Qué va a hacer ahora? Mm, si tira aero igual Da lo mismo porque todo se salva a la derecha Estamos tranquilos acá A ver Ay, ¿Qué vas a lanzar acá viejo? ¿Vas a lanzar ultrón o qué va a hacer acá? Ok se fue lizard Todo lo demás se queda ¡Hola! Oh, ¡Oh, su madre! Jugó fuerte el hombre viejo. Jugó fuerte, ¿eh? MMOs. No sé, no he jugado muchas cosas tampoco, viejo. He jugado de las cosas que recuerdo, es lo que le estoy comentando ahorita. Pero no, no es que he sido así un jugador. De lo que he jugado, a ver, MMO. De lo que recuerdo ahorita que he jugado bastante, ha sido el... Eh, el Night Online, que creo que ese es un M MMORPG o algo así, creo, ¿no? Pero MMO solito, pues no sé, he jugado de todo en PlayStation. He jugado este Resident Evil. Me he jugado este. Ya ni me acuerdo los juegos porque eran muy antiguos, incluso. Me he jugado también en la pendejada esta del, del Mega Man. También en Nintendo, en Super Nintendo. en... Perdón, en Super Nintendo y en, en Play. Pero es que he jugado tantos juegos que no. O sea, de niño que no me acuerdo los nombres de todos los juegos. Pero... Ahí sí no te puedo decir. No te sabría decir si me preguntas exactamente algo. Si me acuerdo te lo digo, pues si no, no, no tengo idea. A ver. Tormenta, ¿dónde puedes ir? Ya, vamos a poner Tormenta acá. Solamente para desviar al oponente nada más. El, es probable que él también juegue a la izquierda, eh. Ya, ahí lo tenemos genial. Lo que no sé. Ah, mierda. Ok, ok, ok, ok, ok. Ah, madre. Solamente él puede jugar una carta nada más acá. Miras, es un golazo. Si hago esto. Él tiene prio acá, ¿no? Esa es la parte mala. Puede ganar acá. Si tira. Vamos a darle ya. Ah la mierda. No me jodas. La madre. Si hubiese tenido la prio yo. No me ganaba Jon. Pero espérate. No no puedo hacer nada ya. Me perdí acá. Espérate pero sí. El problema está es que si tira Doom me va a ganar. Con Doom me gana. A ver, espérate, pero ojo que podemos hacer esto todavía porque él no puede tirar Doom acá. Y luego tiramos Destroyer y sale la cosita, eh. La única forma en la que me puede ganar es con Doom acá. Él no puede lanzar ahorita Doom, así que vamos a tirar Snap. Y vamos a tirarle esto. Y Después le tiramos Destroyer, eso es una muy buena cosa. Destroyer es poderoso. Probablemente va a pasar turno acá, él no, no creo que quiera jugar más. Ya, no jugó nada y se va a mamar 5 de poder, ¿sí o no? Más. Claro, es un huevo acá ya. Pero con Destroyer deberíamos estar más que tranquilos. O sea, si él tira Magneto. Si él tira Magneto acá empatamos. Exactito empatamos. Pero si va a tirar, no va a tirar Doom. Puede ser que tire Odín? Odin. Odin. Odín, mira, Magneto es la única carta Y si me pone Magneto acá, weón, me gana Me empata y me gana Me gana por uno, correcto Pero si es que tiene Magneto, viejo ¡Tá! No, no, tenía el puto punto, weón, ahí ¡Tá mal, weón! Ahí se me ha pasado ese combo, por ejemplo, que has dicho ahí Tienes toda la razón ya, vamos acá con Nebula Pero ya va quedando acá, pues en el disco oro. Pa, pa, pa. Nebula ahí, Nebula ya. Ya, él no va a lanzar tampoco Killmonger, ¿no? Uh Esto lo ponemos por acá Él también va a estar jugando cartitas ahí Para no dejar... Dime que es Armor también Ok Glo va a estar genial, uy. Eh, claro que se sigue haciendo esto por acá, sí. Ya, vamos a ponerlo acá. Ahí seguimos en nuestra danza, tranquilos. Madre, sí, es que están utilizando esa vaina, esa gente. ¿no? Tama, tenemos un turno muerto acá y eso es muy malo para nosotros. ¿o? Tener turnos muertos es lo peor que te puede pasar. Al menos me hubiese salido un cosmo para jugarlo. Pero ni eso ahorita. Lamentable esto. Mm. Clono más. Y de ahí este destroyer a la izquierda, lo mucho. Vamos a ver. Tenemos para sacarle a Corita. 15, ¿verdad? Ya. El problema es que va... Ah, elizar no, no se va a molestar. Ok. Tengo para hacer Destroyer a la izquierda. Tranquilo. O puedo hacer también Destroyer acá al medio. O acá también. O sea, tratamos de ganar en todos los lugares. Debe tener... No, Dino no creo que tenga. Tiene cuatro cartas en el mazo nada más. No le ha ido bien con los robos por lo que veo. El problema es que él puede ser que tenga un Shang-Chi también. Si lo tira a la izquierda, el Shang-Chi me revienta. No está tan lejos de ganar acá. Probablemente juegue dos cartas acá a la derecha y al... Y al medio... Madre, que es mejor acá, viejo? Porque estoy estoy pensando hacer esto de repente. Estoy considerando hacer esto ahorita. 13, 10 puntos de poder. Ojalá tuviese una cartita adicional. Probablemente él va a jugar algo a la izquierda también. Llevo a 20, 8 puntos. A ver, vamos a ver si era mejor tirar Destroyer acá o no, ¿eh? Nah, miércoles! Pero igual, si tiraba Destroyer, ¿qué pasaba? ¡Ay, Moyo, no! ¡Ah, madre! Uy, oh, nice Sí, esta jugada era mejor Que, que haber jugado destruir a la izquierda Por lo que veo Si jugaba destruir destroyer a la izquierda Perdía Pues bueno, eh, esto lo podré usar más adelante eh, Muy poquitos bots Casi nada la verdad Y es más, hasta los bots están jugando bien encima Al menos los que a mí me tocan son de buen nivel ¿eh? No, no les he podido ganar Así de fácil Y, y eso que si sí es que les he ganado Hay unos que donde, donde he perdido incluso que juegan bien Mm, ya Puede ser que haya gente Que le esté saliendo Pero de repente Es gente que ha llegado Demasiado alto Tal vez en los rangos Y ahorita le están tocando Puros bots Como pasó en la temporada anterior Cracoa lo movemos Cracoa para acá Lo bueno es que tenemos A rebel El man está concentrando todo a la izquierda Se la quiere llevar Definitivamente ya Solamente va a quedar Al medio en contienda Nada más ¿Qué es mejor Porque es que lo que pasa es que depende Puede ser que Cosmo sea más valioso Y lanzarlo así nada más Y de ahí lanzar Profesor X Si es que se da O lanzar Lizard Claro, espérate, creo que eso está mejor El, Este Snogar no me convence Porque va a terminar andulando las, las, la, las vainas estas Y eso medio que me molesta ahorita acá Acá va a depender lo que él quiera hacer Ok, jugó a ese lado viejo What the fuck A Daredevil también Ya, yeah, pero yo tengo la... Ah, pero ninguno de los dos este, va a funcionar el dar débil ahora Se mamó Yo tengo la priva acá perro Ya, yeah, acá le tiramos todos los esteroides viejo ¿Se puede ganar o no? Como tenemos... Uy, chu. Va a tirar profesor X acá. No creo, ¿eh? Oye, espérate, viejo. Ya dio miedo, ¿eh? Ya dio miedo, viejo. Ya dio miedo, ¿eh? A ver, Cosmo. Habla, Necro, ¿qué dice? ¿Cómo va todo, viejo? Un abrazo. Nada, perro. ¿Dónde vas a ir la jugada? Pepe, vienes acá con el deshonor de Spider-Man. Te la vas a tomar toda ahora, viejo. Por perro, por perro, por perro. A ver, juega hasta el final. A ver si tiene bola, viejo. No tiene bola para jugar hasta el final, eh. Victoria. Cobarde, viejo. Me haces Spider-Man encima, viejo, con Snap. Lo único bueno nomás acá ha sido Claw. Después lo demás está jodido, está jodido. Ya, pero al menos sabemos que este man tiene el... Tiene esta carta de Ultron, ¿no? Ya... Esto por acá nomás Pues no, no se puede hacer otra cosa ahorita Ya, esto ahí Luego podemos tirar Claw Atatuma Puedo hacer mil cosas acá Electro está jugando Este no es el man de Este no es el man de la No, no es el man entonces, ¿no? Este es otro Muy probablemente que haya cambiado de deck, ¿sí? Hola Andresito, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Profesor, eh. ¡Wow, viejo! ¡Qué agresivo el perro este! Bueno, ya te jodiste porque tengo Clo ahora. Te jodiste acá ya. Mm, ok, acá tengo para hacer... Él está? Ah, bueno, no puedo hacer a Tuma acá. Igual es eh, cero y Titania seguramente. Es lo único que puedo hacer bien acá. Esto sí. Ves muy poquito poder. Pero es trabajo honesto, ¿sí o no? Ojalá pudiese haber sacado a tu acá, no puedo. Ok. Oh. So, está el hombre, está sobradísimo, viejo. Está resobrado, eh. ¿Qué diablo vas a hacer? Ya. Yeah pondría Lizard solito nada más Tendré que moverme la locación, dice, ¿qué ha pasado, viejo? ¿Qué está pasando acá? Oye, ¿Oye tío, tío déjate, déjate de mamadas, en el Snap. snap o o se, se van a armar los pinches chingadazos. Me pregunto si tendrá Killmonger aquí. Va a ser mis play, eh. Va a ser mis play. Va a ser mis play. ¡Destroyer! Uy, ya le vale. ¡Mira, te gano! ¡No, perdí! Este es, esta es la única carta que me puede dar la, la victoria acá, ¿eh? Ya esta es Navia, esta es Navia. Doctor duma acá no lo salva. Está que no sé qué... Si tienen cantres tampoco no me va a hacer nada con Clopo. porque Clopo sale, sale después, así que estamos bien. Y está, el Closito nomás se lo subo acá, ¿eh? es el único. Quiero que, quiero demorar un poco más para ver si hace Snap, viejo. Quiero ver si va a hacer Snap. Un poquito más amor así para que No, ya le está entrando miedo, no quiere jugar, nada, perro, toma. Yo ya he hecho mi Snap acá, viejo, no hay nada que hacer, ya. ¿eh? Ahora pone Jeff Si pone Jeff Yo tengo 12 No, le gano por diferencia de poder igual Le gano por diferencia si pone Jeff Pero podría poner Madre mía weón! Ok <risa> <risa> <risa> Y mira Solamente tenía que llegar Clo seis puntitos y se va a fumar su puchito al parque weón. Ya está, cuatro cubos ahí weón. <ríe> Ayer me compré a Thanos y hoy me salió Khan en la tienda Y hoy piñé que me recibe el juego Dice Thanos es buena carta Thanos la verdad es buena carta Titania por acá mm. Titania por acá Vamos a dejarlo ahí nomás ya metís otro... Así de a poquito, de a poquito se va subiendo. No hay problema, de a poquito se va subiendo. Los que puedan contribuir, contribuyan una, una, para, Es una, para, para una buena causa. Es. Ya. Oye, nunca había visto esta, esta cosa de Venom. Primera vez que veo este avatar de Venom acá. Ok, por aquí. Antman, viejo. Pues bueno, Antman, qué bonito está, ¿eh? Está con el Kirby Crackle y toda la, la situación ahí. Ok, Rocker Raccoon. Ya. Anuncios. Muy bien, esto por acá. A ver qué cosa hago acá. Qué verga hago acá. Mm. Le tiramos esto acá, en todo caso. Tenemos la Torre Star también es que claro yo quiero tirar destroyer a la derecha en todo caso para que no se muera a dar débil y tor ah no pero tormenta a la hora de que convierta Wakanda no se lo va a bajar probablemente se viera a la derecha claro lo que tendría que hacer en todo caso es poner armor con titania no ah jugó al medio ah mejor me facilita las cosas entonces Bien. está bueno Hola, Boy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy jugando tu masito, viejo acá. Ahí está. A ver. Ya, perfecto. Acá tengo para hacer... Toda la parafernalia. Acá creo que está bueno hacerlo acá, sí. Igual tengo para apoyarme con Claw. Y tiro destroyer al final, seguramente. El problema es que se va a morir el Claw, ¿verdad? A ver, aguanta. Puedo lanzar en otro lado. Puedo jugar en otro lado. Puedo jugarla de repente acá. Ahí después lanzo Profesor X a la derecha. Claro, o tengo esa alternativa, lanzar clon nada más y ganar, ¿no? Ya. Vamos a ver. Estoy disfrazado de preso. Siempre estoy disfrazado de preso, viejo. Porque estoy preso en tu corazón. Punisher ahí, perfecto. Si ¿Sí se puede eso, se puede ganar. Eh, debe tener. Esta, este pan debe tener acá la chica esta. Ah, si sí me puede ganar entonces. O oh, no. 2-4, llega a 12 y yo llego a 13. No se sé si le puedo ganar acá. ¿Me hace Snap? Ya, juega, pues, compadre. Juega, juega, juega. A ver, quiero ver qué cosa tienes. Quiero ver qué cosa vas a jugar ahí. Segura, va a ocupar la izquierda. ¿Ya? Ya, ya te, ya te rejodiste acá, ya. Esta rejodiste acá, ya. Esta rejodiste acá, ya. ¿Te la quieres dar de vivo? ¿Te la quisiste dar de barrio? Con todo y zapato te la vas a comer ahora. Todos los están Ahora, él de repente dice Igual ya gané Ahora de repente él dice Igual ya gané Si hubiese tenido Cosmo no, ni co Nada puede parar a Clova acá, viejo Nada puede parar a Clova acá, a ver Juegala, juegala ¡Oh! Y jugó, viejo Vamos, ocho cubos acá de nuevo Toma, perro La jugó, eh hasta ahorita sí, va, va bien, va bien, va bien, va bien. Hace que tenga que, que estar pendiente siempre de que ella no se esté inflando. O sea, lo tienes distraído al hombre o lo tienes distraído al jugador mientras Nebula se, se mantiene en esa ubicación. Lo jode y encima le puedes llenar la ubicación. Puedes tirarle un Green Goblin, puedes tirarle cosas ahí le malogras bastante la, la estrategia. Vamos lanzando a Lizard acá de primera. podemos lanzar a Armor y a Tuma después. Vamos a necesitar bastante poder acá. ¿eh? Wow, okay. De repente no es buena idea. Si hacemos todo esto acá, sí. Nebula ahora mismo. Eh, exactamente, es una 5-5, así es. A ver, va a tirar Galactus acá. Ah, ojalá, ojalá lo pudiese saber. Pero espérate, pues si está utilizando Nebula, no siempre es Galactus. En muchos casos es el Ramp, ¿no? Puede ser que tire Doctor Doom. Y puede ser que lo tire a la, a la derecha. Pero si tira Galactus, viejo. Bueno, ya vamos a arriesgarnos acá nomás con el juego. Pues si lo tira ahí. Ya, mierda. Jugó ahí este, el Dr. Doom. ¡Oh! Ahí va a jugar Galactus ahí, viejo. Se lo trago completo ahí, güey pero bien muchachos ya hemos terminado de ver las gameplays y seguramente ustedes habrán visto que en algunas partidas me he llevado 8 cubitos porque la verdad a veces el oponente cuando alguien te juega hace 8 cubos hasta el final es porque está convencido que va a ganar y no está jugando alrededor de ciertas cartas como por ejemplo pues el mismo claw o el mismo destroyer también pero bueno este mazo de acá está muy interesante este mazo de acá está que navega bien en este metajuego ahorita que está ¿no? súper movido con un montón de mazos de, de, generalmente de turnos finales explosivos y hace que puedas ser viable jugarlo sobre todo el bloquear ubicaciones los mazos que son explosivos que te juegan en turno final necesitan la mayor cantidad de espacios posibles en las tres ubicaciones y cuando tú le bloqueas una o inclusive dos ubicaciones se quedan totalmente desarmados y no saben qué hacer pero bueno este masito está súper bueno se los recomiendo la verdad yo también lo estoy jugando bastante para poder subir de rangos creo que es de los que más me ha servido aparte de los mazos que les he presentado este masito es con el que más estoy congeniando ahorita y me está funcionando también bastante bien pero bueno, ahí tienen varios mazos para poder eh, Probar que les estoy dejando Dentro de las recomendaciones que les estoy Haciendo, les estoy dejando en el canal de acá en mi canal De YouTube y pueden ustedes pues Escoger el mazo que mejor les guste Pero este masito de acá la verdad está muy bueno Si tienes cualquier duda o consulta ya sabes Que la puedes hacer aquí en la cajita de comentarios Estoy aquí para poder responder cualquier duda o consulta Que puedas tener o si no en mi canal De la plataforma morada por las noches De lunes a viernes también estoy haciendo las transmisiones En vivo, puedes acercarte y hacer Cualquier consulta que tengas, así que ya sabes te espero allí. Un abrazo para ti.